Oye Mayo, cuando tú vives conmigo tú me decías que me adorabas, De cómo cambia el destino que no, yo de mí no quieres nada, el amor que yo te di tú no le diste ningún valor y ahora me toca sufrir si no te tengo corazón. Palabra. Ay, siempre le tan enamorada Amor, bueno, falta tus palabras oh. Ay, yo te macho El Checho Oye, güey No me voy a echar morir Si no me quieres, si no me amas Me tendré que conseguir Un nuevo amor, quizás mañana El amor que yo te di tan puro y bueno lo despreciaste y yo que confiaba en ti, que eras de mí y me engañaste. ¿Y por qué? Suerte te deseo por tu camino, amor, que no te pague lo mismo. Suerte te deseo por tu camino, amor, que no te pague lo mismo. ¡Ay, suerte! ¡El deseo por tu camino! ¡Amor! ¡Y no te pague lo mismo! ¡Oh! Oye, oye, oye. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Exó! ¡Ay, ay, ay, ay ay ay exo, ay ay ay ay dígame dónde está el corazón <ríe> adiós para el cielo compadre Freddy <ríe> esa canción es la que me gusta a mí o yo para que lo crea usted o yo esa es la que más me gusta a mí y la que más piden también por ahí ¿Dónde está el corazón es de verdad una canción muy bonita para la